Pues este vídeo va a ser sencillito, es para saber cómo funciona el aparatito este que tengo aquí, que es un arreglo electrónico de la marca Great Video Maker. A mí me va a servir para recordarlo y a vosotros para el que quiera saber cómo funciona el aparato este. Lo uso bastantes veces los vídeos, por ejemplo, de un millón de estrellas de diputación de time Labs, tanto diurnos como de nocturnos, están hechos con este aparatito, pero como lo suelo usar. Bastante, pero digas a breve, pues cuando lo vuelvo a usar, pues siempre en el modo Tesla me surgen las dudas. Conecto la, el cable ahí a la cámara y aquí abajo al, al rey Y es muy sencillo porque el resto de, de opciones que tiene, que es el vídeo en automático o manual, pues no tiene ninguna ciencia le das establece la entrada y la salida teniendo en cuenta que en el autoloop para que no pegue el golpecito no llegar al final tiene una cruceta y un botón central que es el que digamos si lo dejas pulsado es el que va cambiando de menú y el que va, te va dando las opciones y esta sería la configuración del apartito en el modo setting entras aquí establece el punto de entrada y salida Y nos desplazaríamos luego por el menú, dejándolo pulsado, me voy a la opción de Taylor, que ahí es donde empieza el MS. Y esta sería la configuración que yo establezco normalmente y os explico. El intervalo lo suelo colocar en 0,3, 0,4, que es el trocito el poquito de desplazamiento que el aparato realiza en una u otra dirección. Lo suelo usar a un 30%. Para establecer el punto de entrada y salida lo pongo al 90% o al 100% porque si no es un coñazo, tarda mucho en, en hacerse ese ajuste. Y una vez que ya lo tengo en el principio de la barra, la barra son 80 centímetros. Y luego tengo que tener en cuenta para que funcione bien. O sea, para que haga la foto, se desplace y vuelva a hacer las fotos, tengo que tener en cuenta los siguientes parámetros. Coloco el tiempo que voy a hacer el Tailand, entre 3 y 5 segundos es como yo suelo trabajar los tailand tanto diurnos como nocturnos. El tiempo de exposición en el que me pide la cama. y ahí es donde viene el quid de la cuestión, en el Stop Time. El Stop Time, que sería la tercera opción que tenemos, hay que colocarla teniendo en cuenta siempre. El tiempo que vayamos a hacer en el Tailand, 3, 5 segundos, 10, lo que tú quieras, más el tiempo que tarda el obturador en realizar la foto y a eso le añadimos yo le añado un segundo y dos décimas más para que se sincronice con la cámara y no se desplace mientras está haciendo la foto teniendo en cuenta dos cositas primero que la reducción de ruido no esté establecida y la revisión de fotografía tampoco porque si no la configuración que os estoy explicando no sirve para nada establecemos el número de fotos yo he calculado que en un desplazamiento de 0,3 0,4 y a un 30% de velocidad el rail me viene a hacer una 300 fotos que luego en postproducción pues son 10 segundos y nada, le dais, os metéis luego el, ponéis el auto loop por si llega al final que vuelva para atrás, que alguna vez me ha pasado le dais a la derecha, a la izquierda y el aparatito comienza a hacer las fotos le manda las órdenes a la, a la cámara y comienza a hacer las fotos y ya está, simplemente eso si os ha gustado darle like y suscribiros al canal que hay otros vídeos interesantes y de otra Temática y nada, hasta luego. Espero que os haya servido.